La imprudencia de algunos conductores pueden llevar a lamentables hechos, en los que pueden ocasionar la pérdida de vidas humanas. Pero en este caso, que, aunque no hay pérdidas humanas, un conductor de un taxi fue grabado por una pareja que lo seguía atrás en su vehículo. La manera como conducía el taxista era muy imprudente, ya que no solo no respetaba la velocidad permitida, sino que también invadía el carril contrario en una vía muy transitada a plena luz del día. En el video se escucha cómo la mujer que está grabando se preocupa al punto de llamar a emergencias para reportar al taxista y poder evitar una tragedia. El taxi en una curva invade a otro carril y choca contra otro vehículo, ocasionando que éste pierda totalmente el control. No vieron pérdidas humanas afortunadamente, pero sí lesionados y con esto el conductor del taxi deberá enfrentar la ley por el grave error que ha cometido. Cuéntanos qué te pareció el video. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tus comentarios. Le reportó José Suárez para Mundo Now. Hola. Por, por Kilómetro encima. 5. Kilómetro 6, 5. ¿no? Mire, el taxi. Sí, no. Con los, los planes. Es el taxi 62 122. Contra otro vehículo y hay personas golpeadas. Él va.